cloruro de magnesio suele sufrir enfermedades en la piel como psoriasis. El cloruro de magnesio puede ayudarte a tratarlas de forma natural y efectiva, sus componentes naturales lo convierten en un poderoso analgésico desinflamante y limpiador y desintoxicador de la misma. El magnesio es uno de los minerales esenciales del cuerpo ya que participa en muchas de sus funciones biológicas. Está comprobado científicamente que su deficiencia puede provocarte diversas enfermedades y por el contrario, su presencia en el organismo en niveles suficientes puede ayudarte a permanecer sano. Es de popular conocimiento que el cloruro de magnesio es el suplemento más solicitado cuando se necesita suplir la deficiencia de magnesio en el organismo, debido a la gran facilidad con que éste lo asimila, tratándose de enfermedades de la piel este curativo suplemento puede ayudarte de la siguiente manera. Es reconocida su función favorable sobre el incremento de las defensas del cuerpo, estimulando la actividad leucocitaria y la fagocitosis, que ayudan a prevenir infecciones, ayudándole a desintoxicar y purificar la epidermis. Produce un efecto calmante y antiinflamatorio que evita la irritación de la misma frente a agresiones externas. Una de las funciones más importantes del magnesio es la de desintoxicar el organismo en general con ayuda del hígado, eliminando todo tipo de toxinas. Esto resulta vital para que puedas mantener tu piel limpia y sana. Al cloruro de magnesio también puedes utilizarlo externamente dejando que tu piel lo absorba. Es una forma segura, cómoda, económica y eficaz de obtener sus beneficios para esta. Las pomadas y ungüentos de magnesio le serán muy útiles para calmar la irritación de la piel con psoriasis. ¿Ya entendió que para tener una piel sana es necesario que tenga suficiente magnesio en su cuerpo, pero quizás no tenga ni idea de cómo consumirlo? No se preocupe, busque mis videos en Google Cloruro de Magnesio Salud con Mari, allí en ellos entenderá también toda esta información y cómo se prepara y consume para sus problemas de psoriasis sales de Exxon son fantásticas para calmar la piel irritada por varias razones. Número uno, el sulfato de magnesio reduce la inflamación y puede absorberse fácilmente a través de la piel. Disminuye esta inflamación tanto sistémicamente, dentro del cuerpo y tópicamente también. Número dos, la sal de Exxon es un regalo del cielo cuando se trata de la exfoliación. Esta sal levanta suavemente todas esas capas de piel muerta y crujientes para revelar la nueva piel brillante debajo. Número 3 Restaura la barrera de la piel. En la psoriasis, la capa más externa de la misma está normalmente dañada, lo que hace que el cuerpo bombee las células inmunitarias en un intento de reparar la piel y evitar que las toxinas y los microbios se instalen en ella. Las sales de Exxon pueden restaurar y fortalecer esta barrera. Número 4, es ideal para desintoxicar el cuerpo y extraer sustancias extrañas que pueden irritar la piel. En primer lugar, las moléculas de sulfato extraen metales pesados que pueden agravarla. En segundo lugar, es higroscópico, lo que significa que extrae la humedad de la piel de su superficie, ayudando a controlar cualquier sobrecrecimiento de bacterias u hongos y número 5 alivia el estrés esto es porque el magnesio ayuda a reducir el cortisol la hormona del estrés y calma el sistema nervioso lo cual es muy bueno para reducir la inflamación en enfermedades autoinmunes como la psoriasis ajo el ajo con sus propiedades antiinflamatorias se puede utilizar para ayudar a prevenir o aliviar la psoriasis este puede inhibir la enzima lipoxigenasa que se combina con el ácido araquidónico y causa inflamación. Puesto que los enfermos de psoriasis tienen altos niveles de ácido araquidónico en la piel y el tejido graso, comer un poco de ajo al día crudo en ayunas puede retrasar la aparición o evitar que suceda. Por lo tanto, la incorporación de ajo en su dieta diaria puede prevenir los brotes de psoriasis. El ajo también es rico en vitamina C y selenio. Ambas esenciales para una piel sana. Omega 3 Para ayudar a que la piel se mantenga libre de enfermedades o inflamaciones, se puede dar un aporte de Omega 3 mediante la ingesta de pescados como el salmón, trucha, sardinas, bacalao, mariscos, algas y el mismo aceite de pescado. Estos deben ser incluidos en la dieta de 2 a 3 veces por semana. La psoriasis es menos frecuente en poblaciones en las cuales las bases alimentarias incluyen pescados de agua fría que contienen ácidos grasos omega 3. Los suplementos de aceites de pescado pueden reducir la inflamación y mejorar los signos y los síntomas de la psoriasis como la picazón y la descamación. Está determinado que una buena dosis diaria de aceite de pescado mejora muchísimo este problema de la piel manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y cicatrizantes sobre la piel. La manzanilla tiene colerético, diurético y diaforético, efectos normalizadores y la capacidad de tratar enfermedades del hígado, vejiga, riñones y tiene también un efecto calmante sobre el sistema nervioso. También un efecto antialérgico, excelentes propiedades para la piel. La manzanilla contiene a su vez caroteno, lo que hace la piel más suave y amazulén que gracias a ella es que la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Además, es un antihistamínico natural. Sus alcoholes sesquiterpénicos en la piel forman una película protectora protegiendo la valga la redundancia de la irritación. La colina que es un componente curativo de las heridas flavonoides que son capaces de resistir la radiación UV y reducir la pigmentación, ácidos caprílicos y orgánicos, los primeros son antiespasmódicos y antisépticos, mientras que el último limpia y aligera la piel. Las cumarinas que son las que tonifican la piel, el listerin que es el que mejora los procesos metabólicos del oxígeno de la epidermis, polisacáridos que es un hidratante. Todas estas sustancias contenidas en una flor diminuta como la de la manzanilla permiten el uso de esta para todos los tipos de piel y muchísimos de los productos cosméticos en el mercado, incluso para tratar psoriasis del cuero cabelludo. Aloe vera El alto contenido en antraquinonas que tiene el aloe vera es clave en su éxito para la ayuda de la cura de la psoriasis. Una de las antraquinonas que destacan para el tratamiento de la psoriasis es el ácido crisafánico por su gran función fungicida. Al igual que los pequeños baños de sol recomendados para pacientes con este problema de piel, el aloe vera es un remedio complementario que puede sobre todo ayudar con el dolor, picor e hinchazón de las heridas. Las propiedades medicinales de la sábila calman y refrescan la piel, por lo que usar aloe vera para la psoriasis es muy útil. Para usar el aloe vera para tratar la psoriasis, se aplicaría el gel de la planta de aloe vera, tópicamente sobre la psoriasis. Luego de esto, algunas personas notarán una disminución del trastorno y la enfermedad. El uso de aloe vera como un agente lubricante en la piel también puede reprimir los brotes de psoriasis y mantenerla hidratada. Para que este tratamiento funcione, se aplica el gel puro de aloe vera en la zona afectada hasta tres veces al día durante cinco días consecutivos. Puede continuar con esta dosis hasta cuatro semanas seguidas. Después de cuatro semanas, debe tomar un descanso de este tratamiento, ya que a veces usar el gel de aloe vera para la psoriasis durante demasiado tiempo puede causar también más enrojecimiento o malestar en el lugar de la aplicación. Alimentación. La ingestión de productos ricos en vitamina A como huevos, metacarotenos, zanahorias y en vitamina C como las frutas más ácidas, vegetales verdes, etcétera, puede ayudar a acelerar la cicatrización de las heridas de este problema. Es bueno eliminar de su dieta diaria los siguientes alimentos ya que estos son dañinos para toda la población en general, se tengan o no síntomas como son por ejemplo los lácteos, las vísceras, los alimentos procesados de todo tipo, las bebidas alcohólicas menos el vino tinto o una cerveza diaria, el cigarro, las harinas de todo tipo, los cereales procesados, las carnes y embutidos procesados, las bollerías y dulces en general, los refrescos y bebidas carbonatadas de todo tipo las comidas chatarras o procesadas de cualquier tipo, preferir las frutas más ácidas como las azules, las muy rojas o moradas o las llamadas bayas en vez de las muy dulces, consumir más frutos secos no muy dulces, consumir más pescados, consumir más grasa vegetal saludable para el cerebro y la piel como el aguacate, el aceite de coco y el aceite de oliva extra virgen, etc. Esto no quiere decir que no te puedas dar un gusto una vez por semana de alguno de estos alimentos nombrados, pero nunca lo hagas de forma diaria o varias veces por semana, ya que los excesos de los mismos es lo que nos traen consecuencias en la salud. Ahora qué es la psoriasis, es una enfermedad o condición de la piel no contagiosa en la que se aprecian placas rojizas cubiertas por escamas de color nacarado que se pueden localizar en la cara, frente, codos, piernas, cuello, pecho, espalda, estómago, cuero cabelludo, etc. Suele picar muchísimo. La psoriasis es un esfuerzo del cuerpo de excretar a través de la piel algo que no puede absorber, es decir, algo que su hígado no puede de ninguna manera desintoxicar o limpiar de su organismo.